La idea de la ley, de la, de la LOC, fue principalmente, digamos, darle la palabra a los que no tenían la palabra en los medios de comunicación. Este, eso lo llamamos democratización de la comunicación. O sea que la, los sectores que normalmente eran invisibilizados entre los del imporio mediático tuvieran acceso. ¿no? Cuando hacemos un diagnóstico de cómo estaban los medios antes, y bueno, yo creo que en eso todavía no, no cambia mucho el panorama. Vemos que digamos hay poca representación de los sectores como los indígenas, los afro, las mujeres, eh, los digamos los políticos que no están en boga dentro de la agenda setting de los medios. Los medios tenemos un, digamos, aquí un factor importante que es que la, la, los medios de comunicación están concentrados, o sea, la información está concentrada en medios de comunicación. Eh, ...nacionales que eran privados, ¿no? Entonces, una de las maneras de democratizar es, primero... Este, ...tratando de visibilizar a, la, a, es, a estos sectores... ...luego repartiendo eh, medios de comunicación... ...en este caso, radio, radios, o sea, frecuencias... ...a, eh, digamos, radios comunitarias... ...a, a darle el paso a la comunicación popular... ...pero eso todavía no se ha, no se ha concretado, ¿no? Yo creo que es, eh, es un poco... Eh, prematuro decir que ahora la comunicación sí ha tenido un, un efecto democratizador. Yo creo que todavía nos falta muchísimo porque la fuerza de los medios hegemónicos es, es muy, muy importante. O sea, los medios, eh, digamos, hegemónicos, los medios que tienen esa capacidad de concentrar la información, este, está muy atada también a lo que es lo económico. ¿no? Entonces, la agenda setting que ellos proponen diariamente son agendas que favorecen o tratan de posicionar un, una, una información o una, una noticia de acuerdo a ciertos intereses. ¿no? Eso yo lo, lo vemos casi a diario, no solamente aquí, sino lo vemos a nivel regional, vemos cómo eh, dependiendo de el, el espíritu eh, del, del medio, vemos por ejemplo en el tema de Brasil hubo una marcha contra TREMER, Temer, perdón, y vemos que este, en esa marcha los medios de comunicación decían que este, el, el, el, el, el, la policía estaba reprimiendo los manifestantes, hablo de medios que se vinculan con la izquierda, pero cuando vemos el mismo caso en Venezuela, vemos que se representa diferente, o sea, vemos que este, los, los, los, los, los manifestantes agredieron a, eh, a los policías entonces ese juego eh, es un poco perverso que tienen los medios de comunicación yo creo que eh, la comunicación ahorita tiene un reto de ser mucho más participativa y que esté digamos, dispuesta a los intereses de la ciudadanía y los intereses sociales no a los intereses comerciales y, y financieros o sea, la, la propuesta de los me imagino que la propuesta de reforma de la LOC viene básicamente desde los medios hegemónicos, de aquellos que no quieren, que son un poco soberbios, que no quieren que se se, se reconozca esa falta de transparencia o esa falta de rigurosidad informativa que vemos ahora en muchos medios de comunicación donde es, este, con facilidad acusan o pronuncian cosas que no tienen digamos fundamento este este a veces legal, a veces de, de verificación, sino simplemente se acomodan a una posición informativa. Ese, este, aquí en la LOC tienes la, tienes la forma de rectificar la información y eso es completamente válido. Yo creo que es importante Primero, no llegar a eso, sino más bien trabajar la comunicación como se trabajó históricamente, que es con la confirmación de datos, con fuente, con las diversidades de fuentes. Este, si nosotros hacemos un estudio de los medios de comunicación privados, quienes entrevistan son casi los mismos en todas las plataformas o sea, vemos que no hay muchas eh, diferencias, si vamos a hablar en asuntos económicos, vemos a la misma persona en el medio de Coavisa, en Amazonas, en el comercio, en el universo, si estamos hablando de temas de seguridad social vemos exactamente los mismos actores, entonces yo creo que eso se tiene que diversificar porque ahí te da una orientación mucho más amplia de la información, vemos que que también los medios de comunicación normalmente están defendiendo sus intereses y yo creo que el principio de la comunicación es un derecho que es un derecho social ¿no? o sea tenemos que rendirle cuentas a la sociedad tenemos que denunciar lo que creemos que socialmente no es correcto ¿no? Este, y me parece que eso se ha desvirtuado mucho en los últimos 15 años en, a nivel regional. ¿no? Vemos menos eh, periodistas críticos, sino más periodistas políticos que están haciendo política en vez de hacer información.